En este episodio te cuento cuál es el mejor horario para publicar en Instagram si quieres conseguir los mejores resultados. Y ojo, que pienso contarte trucos personales que yo no he visto contar jamás, al menos en abierto. Uh -huh. ¡Empezamos! Esto es Contenidos Creativos con Mer Flores, un podcast donde aprender a ser más creativa en tu comunicación online. Hola, ¿qué tal? Soy Mer Flores y aquí estoy una semana más dispuesta a inspirarte a hablando de estrategia de contenidos y marca personal, siempre desde una perspectiva creativa. Esta semana nos enfocamos en estrategia de contenidos en Instagram para resolver una incógnita sobre la que me preguntan muchísimo. ¿En qué horario es mejor publicar en Instagram? Si te interesa este tema, yo quiero pedirte antes que nada que le des like a este episodio y que te suscribas para no perderte ningún otro. Así, además, me ayudas a crecer y a seguir creando buen contenido como este. Pero venga, vamos al lío. Antes de contarte en qué horario es mejor publicar en Instagram, creo que es importante aclarar por qué es relevante la hora de publicación. Como sabrás, originalmente en Instagram las publicaciones se mostraban por orden cronológico, las más nuevas primero y las más antiguas después. Esto fue, por supuesto, antes de la llegada de una de las entidades más temidas dentro del mundo online, el algoritmo. Ese famoso algoritmo lo que hizo fue proporcionarnos la posibilidad de descansar a los creadores. Porque claro, si las primeras publicaciones que se muestran son las últimas que se han publicado, eso te condena a estar publicando contenidos continuamente si quieres que tu público te vea. Pero entonces llega el algoritmo y empieza a ordenar las publicaciones que cada usuario se encuentra en la sección Noticias. Porque, ojo, hay que desmentir un mito. En el momento en que tú publicas cualquier contenido en Instagram, el algoritmo no decide si muestra u oculta esa publicación. Tu publicación está a la disposición de todas las personas que te siguen. Lo que sí decide el algoritmo es en qué orden va a ponerle a cada persona todas las publicaciones que han hecho las personas a las que sigue. Hmm. Entonces, claro, si tu publicación está la última de la fila, pues obviamente, tienes una desventaja respecto a todas esas personas que están por encima de ti. Es muy poco probable que alguien llegue hasta el final de su feed deslizando, teniendo en cuenta que hoy en día seguimos a muchísima gente. Entonces, claro, llega el algoritmo y se pone a ordenar las publicaciones. Y sí, uno de los criterios que utiliza es cómo de fresco es tu contenido. Por lo tanto, está bien que intentes publicar con cierta frecuencia, pero el tiempo deja de ser el factor más importante. Sobre todo esto de la frecuencia para publicar en Instagram, tengo otro episodio del podcast donde te lo dejo todo clarísimo. Te dejo el enlace a ese episodio en la descripción de este. Y si me estás escuchando en YouTube, tienes un enlace ahora mismo en forma de tarjeta en tu pantalla. Bueno, te decía que hay un algoritmo que está decidiendo en qué lugar de la cola va a colocar tu publicación en el momento en que le des a publicar. Pues bien, ¿qué sucede en ese momento cuando publicas tu contenido? En ese momento, el algoritmo coloca tu publicación entre las cinco primeras para un porcentaje muy pequeño de tu audiencia, entre el 5 y el 10 de las personas que te siguen. El objetivo es hacer un pequeño experimento. Durante la siguiente hora va a observar cuántas personas reaccionan a tu publicación. Hay un montón de reacciones posibles. Están los likes, los comentarios, están los compartidos, también los guardados, pero ojo, también están el deslizar, por ejemplo, las diapositivas de un carrusel, reproducir un vídeo o incluso simplemente darle a leer más en la descripción o echar un vistazo a los comentarios que han hecho otras personas. Wow. Por eso, la hora de publicación podría ser muy relevante. Pasada esa primera hora aproximadamente, finaliza el experimento y el algoritmo obtiene una serie de datos. ¿Que tu publicación ha generado un montón de reacciones y de interacciones? ¡Perfecto! En ese momento dice, ¡Ey, ey, que esta publicación es interesante! Voy a ponerla muy altita en la cola de la mayoría de los seguidores. Si tu publicación ha pasado sin pena ni gloria, pues obviamente va a bajar puestos. En este sentido, sí es muy importante la hora de publicación, porque en ese momento se inicia un cronómetro de aproximadamente 60 minutos, en los que lo interesante sería que el mayor número de personas posible reaccionaran a tu post. Claro, si publicas tu post a las 3 de la madrugada, Puede que alguien reaccione, es decir, hay personas con insomnio, hay personas que viven en una zona horaria diferente a la tuya, pero no creo que tu post se vaya a hacer viral, ¿verdad? Uh -uh. Vale, pues entonces, ¿cómo puedo averiguar en qué momento es cuando tengo más público disponible? Claro, no quiero publicar a las 3 de la madrugada, pero ¿qué horario? ¿Qué horario es el que más me conviene? ¿Cuándo está la gente más activa? Bueno, pues este es el truco que todo el mundo comparte dentro de Instagram. Si tú entras en tu cuenta de Instagram y te vas a tu perfil y entras en el botón de Insights, es decir, estadísticas, te vas a encontrar con un resumen de las Insights de las estadísticas, en el cual hay un apartado llamado tu audiencia. Allí te vas a encontrar una pequeña flechita hacia la derecha, al lado de tus números. Y si lo pulsas, te vas a encontrar con unas estadísticas detalladas en relación con tu audiencia. ¿Vale? Pues desliza hacia abajo del todo y te vas a encontrar una sección que se llama Momentos de más actividad. Ahí puedes ir cambiando incluso según el día de la semana y ver en qué horarios está activa la mayoría de tu público. Podrás ver cuáles son las barras que están más altas y por lo tanto, esos son los momentos en los que en principio hay más público normalmente conectado de entre todos tus seguidores. Uh -huh. Y decía que este es el truco que comparte la mayoría de la gente, pero adivinarás que no es el truco que yo te recomiendo. Porque yo quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que el momento donde hay más gente conectada coincide con el mejor momento para conseguir muchas reacciones para tu publicación? No. A mí aquí me surgen un par de dudas. La primera, que si todo el mundo tiene acceso a estas estadísticas, todas las personas de mi competencia, que en principio van por un público muy similar al mío, van a tener acceso a los mismos datos que yo. Y entonces lo que van a hacer es que van a publicar en el horario de mayor afluencia de público. Es decir, si en mi caso Instagram me indica que la mayoría de mi público está activo a partir de las 9 de la noche, de repente todo el mundo publica a partir de las 9 de la noche. Que oye, tiene sentido. Pero el problema viene cuando resulta que a las 9 de la noche hay un montón de competencia, hay un montón de gente que acaba de publicar. Quizá podría ser una alternativa interesante buscar un periodo en el que haya gente de mi público activa, pero no tanta competencia. No esté todo el mundo como loco publicando a esa hora. Es algo que a mí, desde luego, me da que pensar. ¿Tú qué crees? ¿Que es mejor publicar en el horario en el que hay más gente, aunque haya más competencia? ¿O buscar un horario alternativo en el que a lo mejor haya menos gente, pero no publique todo el mundo? Cuéntamelo en comentarios, que me encantará leerte. La segunda duda que a mí se me plantea es la siguiente, ¿vale? Instagram me ha contado en qué horarios se conecta más cantidad de mi público. Pero en realidad, a mí no me interesa en qué horario está activa la mayoría de mi público. A mí lo que me interesa es saber en qué horario están activas esas personas que van a reaccionar a mi post, porque no sé tú, pero yo comparo el número de personas que a mí me siguen en Instagram con el número de comentarios que suele recibir cada una de mis publicaciones y no tiene nada que ver. Por lo tanto, a mí no me interesa saber en qué horario se conectan la mayoría de mis seguidores. A mí lo que me interesa es saber en qué horario se conectan esas personas que están todos los días viendo mis stories y reaccionando a ellas, leyendo mis publicaciones y dejándome comentarios. Esas son las personas que a mí me interesan. Oh, yeah. ¿Y qué pasa si Instagram me está diciendo que la mayoría de mis seguidores se están conectando, por ejemplo, a las 9 de la noche, pero justo esas personas que me están ayudando a que mi publicación suba, gane puntos para el algoritmo, porque me están comentando, me están compartiendo, lo están guardando. Resulta que esas personas a las 9 de la noche están liadísimas y no ven mi publicación. Pues vaya gracia, ¿no? A mí, desde luego, lo que me interesa es publicar a la hora que más le convenga a mis seguidores ideales. Y aquí viene un tema importante es esencial que conozcas muy bien a tus seguidores ideales. ¿Y cómo puedes conocerles? Pues interactuando con ellos, claro. Tú puedes hacer un uso estratégico de las Stories, por ejemplo, para conseguir un montón de datos sobre esas personas que interactúan contigo. ¿Eh? Si yo, por ejemplo, pongo una Story en la que pongo una encuesta o un cuestionario preguntando en qué horario te gusta más consumir contenidos en Instagram, estoy consiguiendo unos datos valiosísimos, porque obviamente las personas que interactúan con esa encuesta o ese cuestionario son personas que interactúan con mi cuenta. Entonces, a mí me interesa saber los horarios de esas personas, no los horarios de todo mi público en Instagram. Entonces, lo primero que yo te diría es que interactúes mucho con tu público. Tienes una herramienta súper sencilla que Instagram pone a tu disposición para que les conozcas mejor, para que conozcas sus hábitos, para que sepas qué cosas suelen hacer. Hazle muchas preguntas a tus seguidores, porque la información que te van a dar es súper valiosa. Y anótala, anótala siempre para que te sirva más adelante. Wow. Y si quieres un truco todavía más avanzado, voy a darte una clave. A veces, para comunicar con estrategia, tienes que investigar. ¿Y cómo investigas? Pues simplemente echa un vistazo a tus últimas tres publicaciones y mira qué personas han comentado esa publicación. Haz una lista y marca de manera diferente a las personas que se repiten, es decir, que han comentado varias publicaciones. Y ahora te toca hacer lo siguiente. Ve eligiendo a personas de esa lista, y dedica 10 minutitos todos los días a anotar sus horarios. ¿Eh? ¿Cómo sabes sus horarios, me dices? Pues entra en sus Stories, porque cuando publica Stories está en Instagram. Así que entra y anota en qué horas publica una Story en Instagram. Cuando lleves cierto tiempo observando estas cosas, te darás cuenta de cuáles son los horarios más habituales de estas personas. Con estos dos trucos que acabo de darte, habrás aprendido a identificar cuál es el horario en el que están conectados no la mayoría de tus seguidores, que es lo que suelen recomendar estos expertos que te explican cómo en un reel de Instagram, sino que sabrás en qué horario se conectan realmente tus seguidores ideales, esos que comentan, esos que dan like, esos que guardan tu publicación e incluso la comparten cuando les gusta mucho. Por cierto, que si quieres conocer todos mis trucos para utilizar Instagram con estrategia, te aviso de que puedes apuntarte a la lista preferente para mi programa Impulsa tu Instagram y así te enterarás antes que nadie cuando salga la próxima edición y sobre todo con un super descuento solo para las personas que estén en esa lista. Así que corre, te dejo el enlace en la descripción del episodio. Pero ahora hay que aclarar otro tema importante, ¿qué más da en qué horario se conecten estos seguidores si tú no estás disponible para interactuar con ellos? Ten en cuenta que tú tienes el poder de duplicar o incluso cuadruplicar el número de comentarios que haya en tu publicación dentro de esos primeros 60 minutos que tiene en cuenta el algoritmo. ¿Eh? ¿Qué cómo es eso de cuadruplicar? Muy sencillo uno de esos seguidores que encuentra tu publicación entre las primeras, la ve, le interesa y te deja un comentario. Oh, yeah. Si en ese momento tú estás disponible y conectada, recibes una notificación, te vas al comentario de esa persona y lo respondes. Ya tienes el doble de comentarios. Pero es que si eres lista, en tu respuesta al comentario de esa persona, vas a crear un hilo de conversación, le vas a preguntar algo, le vas a pedir su opinión sobre algo y, por lo tanto, esa persona te va a responder. Ya tienes el triple de comentarios. Cuando recibas la notificación de esa respuesta, puedes volver a responderle y así sucesivamente. En realidad, puedes multiplicar muchísimo los comentarios. No todo el mundo te va a seguir el rollo, no todo el mundo va a continuar la conversación, pero creo que pillas por dónde voy. Si el número de comentarios es uno de los criterios, ojo, no el único, que utiliza el algoritmo para ordenar las publicaciones dentro de la sección Noticias de cada uno de los usuarios, si tú estás activa en Instagram durante la siguiente hora después de haber publicado, vas a tener muchos más comentarios que si no estás activa. Así que dime, ¿en qué horarios tienes tu disponibilidad para estar pendiente de las notificaciones de Instagram? Mi consejo es que elijas entre los dos tres horarios en los que tú estés más disponible, porque claro, volviendo al ejemplo de antes, si Instagram te dice que la mayoría de tus seguidores están conectados a las 9 de la noche y resulta que a las 9 de la noche tú justo estás acostando a los niños, discutiendo con ellos por si es demasiado tarde o no es demasiado tarde, leyéndoles un cuento, etcétera, etcétera no vas a estar pendiente de los comentarios y no vas a conseguir visibilidad extra gracias a multiplicar el número de comentarios que hay en tu publicación. Así que mi consejo es el siguiente. Elige entre los dos o tres horarios en los que estés más disponible el que tú creas que mejor le puede venir a tus seguidores ideales. Primero, por sentido común, es decir, sabes que en principio a las 3 de la madrugada no va a haber mucha gente conectada, a no ser claro que tú te dediques a resolver problemas de insomnio. También puedes utilizar los datos que has recopilado gracias a los dos trucos que te he dado para saber a qué hora se conectan tus seguidores ideales. Ojo, que puedes ir también probando. Publica durante un par de semanas en un horario, mira qué tal resultado tienes y luego prueba en otro horario que a ti también te venga bien. Te digo que pruebes durante dos o tres semanas porque con una sola publicación no tenemos datos suficientes para saber si es que hay pocos comentarios, porque tus mejores seguidores no están conectados en ese momento o porque justo esta publicación no les ha parecido la más interesante. Hmm. Lo último que te recomendaría es que una vez hayas encontrado un horario que más o menos veas que te da buen resultado, te esfuerces en mantenerlo. Intenta publicar siempre los mismos días de la semana a ser posible y a la misma hora. Exactamente igual que si estuvieras emitiendo un programa de televisión. Eso hace que cuando pasa cierto tiempo –ojo, que no es algo inmediato, tienen que pasar semanas, incluso un par de meses– de repente tu público empieza a asociar. Anda, que hoy es miércoles y es esta hora. ¿Ya habrá publicado su post esta persona? Y eso, querida, es una de las mejores cosas que te pueden pasar como creadora de contenido en Instagram y en cualquier parte. Que tu público tenga claro cuándo publicas y esté deseando ver tu contenido. Obviamente, esto solo lo consigues si haces un contenido muy bueno que tu público esté deseando consumir.